Saludamos vía telefónica a Rayo Cruz, integrante del colectivo Beni Shitsa, quienes se dedican a la enseñanza del zapoteco precisamente y bueno, pues próximamente iniciarán un curso en línea. Si usted quiere aprender desde cero o bien tiene conocimientos básicos, pues puede inscribirse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Rayo Cruz, te saludamos con muchísimo gusto. Hola Andrea, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mauricio. Rayo, te saluda Mauricio Robles desde los estudios de Oaxaqueña. Antes que nada, pues saber eh, desde cuándo estaban ustedes desarrollando esta actividad, el transmitir el conocimiento del zapoteco. Te saludo a la distancia. Padiushi. Adiós, Mauricio. Muchas gracias. Este, Sí, eh, mira, lo que eh, estamos haciendo ahorita es un curso que es, es un, una iniciativa que empezó en el 2020. ¿Sí? Más o menos en la era de la pandemia. En, organizamos un curso en línea y vía zoom en la segunda mitad del año 2020 entonces ahorita llevamos pues ya eh, dos años ya este va a ser nuestro nuestra sexta edición del curso básico de zapoteco uh -huh. que estamos haciendo en línea muy bien qué interesante Rayo pues platícanos eh, cómo les ha ido con esta iniciativa de empezar a enseñar el zapoteco desde cero porque bueno pues Bien he sabido que pues hay, hay eh, lenguas que son pues, realmente muy eh, dominantes y, y no precisamente son unas lenguas eh, mexicanas, sino por ejemplo podemos decir el, el inglés, por ejemplo, ¿no? que es básico, que todo el mundo lo quiere aprender, pero también creo que es importantísimo conocer nuestras lenguas. ¿Cómo les ha ido? Sí, eh, pues como les decía, empezamos en el 2020, empezamos eh, pues ofreciendo un, una, un programa piloto. Y ahora eh, hemos tenido muy buenas respuestas de parte del, de la gente, de parte del público interesado en aprender zapoteco. Hemos recibido gente de, de Oaxaca, del estado de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. También hemos recibido personas que viven en otras ciudades, pero que tienen pues ascendencia zapoteca, ¿verdad? Que son, eh, ya sea que sus papás hablan zapoteco o sus abuelos o o alguna parte de su familia habla zapoteco, que tienen alguna conexión con una comunidad zapoteca, ¿verdad? También hemos recibido personas que eh, trabajan con comunidades zapotecas, que no son eh, personas zapotecas, pero que tienen algún proyecto de investigación o de desarrollo en las, en las comunidades zapotecas, y se han unido a nuestro curso. Incluso también hemos tenido eh, migrantes que viven, eh, o hijos de migrantes que viven en los Estados Unidos, y también se, ha, se han sumado a esta iniciativa. Y oh, pues sí. en ese sentido hasta ahora nos ha ido bien, eh, ha, ha habido una buena respuesta del público, hay, hay un interés eh, pues alto en aprender zapoteco y precisamente por eso decidimos también continuar el curso de zapoteco porque vemos que hay mucha gente que desea aprender zapoteco, que desea conocer Claro. La lengua y la cultura zapoteca. Sin duda, Rayo. Un, do, dos puntos importantes. El primero, las variantes, porque yo te digo Padiush y tú me dices Padiush, pero en la sierra, en, en la otra parte me podrían decir Nakjak. Eh, las variantes que se, que se están enseñando, porque varía desde luego el zapoteco del Istmo, el zapoteco del Valle el zapoteco de la Sierra Norte. Sí, nosotros somos de la Sierra Norte. Uh -huh. Nosotros hablamos del zapoteco de la Sierra Norte, se llama Dilashita. Y es conocido en español como Zapoteco del Rincón. Y esa es, el, esa es la variante que estamos trabajando en este curso. Benichida. Sí. Muy bien, bueno, eh, platícanos quiénes integran este colectivo, cuántas personas, y en un principio quizá, pues, iniciaron unos cuantos, y poco a poco se han ido eh, eh, integrando algunas personas más, por favor. Sí, en el colectivo somos varias personas, este, son compañeros que son, este, pues hacemos videos, hacemos eh, difusión, también promoción de la lengua, y también eh, pues investigación en, en cuanto a la, a la lingüística y también al desarrollo de materiales didácticos en lenguas indígenas eh, aparte del colectivo universidad también eh, participa eh, una organización que está en la ciudad de Oaxaca que se llama Surco Surco Ace, y también eh, esta organización es parte de, de los que desarrollamos esta iniciativa y también una universidad que eh, se está desarrollando en la, en la Sierra Norte de Oaxaca, que se llama el CEUSRITA, y entonces somos tres colectivos los que lanzamos este, esta convocatoria. Eh, el otro aspecto que quería que le eh, platicaras a la audiencia que sigue nuestras transmisiones, eh, se habla de una forma, pero tal vez la escritura eh, cambia. ¿Abarcan ustedes estos dos aspectos, cómo se pronuncia y cómo se escribe el zapoteco? Sí, tra tratamos de trabajar con las cuatro habilidades del, del, del idioma, de la lengua ¿no? O uh -huh. de o del aprendizaje de idiomas eh, Trabajamos con eh, la lectoescritura Trabajamos con el, con las habilidades que tienen que ver con escuchar, con entender el idioma También trabajamos con la pronunciación Y trabajamos con pues todo lo que tiene que ver con la, la gramática este, Desarrollamos mucho vocabulario y sí, la, la escritura es la base de, de este curso, ¿verdad? La enseñanza del zapoteco como segunda lengua pues es, una, es un proceso distinto al que se desarrolla cuando uno adquiere una lengua materna. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, la, la escritura es muy relevante para nosotros y pues nos ayuda a, a que la gente pueda aprender vale, el idioma. En términos generales, es ¿es sencillo aprender el zapoteco o tiene su grado de complejidad como muchas lenguas? Sí, eh, yo diría que todas las lenguas tienen, son difíciles de aprender en algún punto. Uh -huh. No hay lenguas fáciles de aprender y el zapoteco tiene sus complejidades uh -huh. también, sobre todo en la pronunciación, porque el zapoteco es una lengua de tonos uh -huh. y, por ejemplo, los, los, a los para los nativos hablantes de español y de, y de inglés, que son los con los que hemos colaborado en estas, en estas, en estos meses, en estos años, eh, les cuesta mucho hacer eh, comprender la diferencia de de las tonalidades en zapoteco, es una de las, de las, de las cosas más difíciles en aprender zapoteco porque eh, pues una, una palabra puede cambiarse, dices, en la con un tono, a la vocal con un tono alto, con un tono medio, con un tono bajo y puede cambiar eh, totalmente el significado de la palabra y en ese sentido pues también la, la gramática es compleja, es muy diferente a la del español y también a la gente le cuesta ¿no? a entender todo ese tipo de cosas. Eh, el zapoteco usa muchas partículas, prefijos, sufijos Para indicar cosas, para indicar tiempo, para indicar género Para indicar número, entonces este, hay que aprender todo eso Y eso también eh, se vuelve complejo a la hora de avanzar en el aprendizaje del zapoteco Ok, Rayo, bueno, pues platícanos ¿Quiénes pueden tomar el taller? Si necesitan tener algún, algunos requisitos, reunir algunos requisitos La edad, por ejemplo, es presencial, es en línea, por favor Sí, el curso es un curso abierto al público en general, eh, hay muchas organizaciones que hacen eh, cursos para, exclusivos para personas de ascendencia zapoteca o de virgen zapoteca, en nuestro caso no, eh, es un curso abierto al público en general, están toda, invitadas todas las personas que deseen conocer el zapoteco, que deseen acercarse a la cultura zapoteca, y pues está el curso está diseñado para adultos, para personas mayores de 18 años en teoría, pero hemos también tenido algunos participantes de menores de 18 años. Hubo eh, una, una chica de 15 años, ha habido otro chico, me parece que de 17 y, y, y un poquito menos. Hemos tenido como eh, chicos de secundaria y de prepa, ¿no? Okay. Eh, pero en general el, el curso está diseñado más para personas adultas porque trabajar con niños es un, es un, es un, es un asunto muy diferente, ¿no? requiere otra metodología, requiere otra didáctica, pero bueno, son bienvenidas todas las personas que quieran entrar, si son menores de edad no hay problema, aunque eso sí es una, digamos, una, una advertencia, ¿no?, de que el curso está diseñado para personas adultas, y pues pueden entrar todas las personas, pueden inscribirse en, en, en a través de las redes sociales del colectivo universidad nos pueden encontrar en, en internet, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos un canal de YouTube también que se llama Buenishida, se escribe B, E con diéresis, N, I, X, I, D, Z, A. Ahí, así nos pueden buscar en las redes sociales y nos pueden enviar un mensaje para inscribirse a este curso. Y bueno, es un curso en línea, eh, se hace a través de Zoom y también usamos eh, la plataforma de Google Classroom para compartir los materiales. El curso es totalmente en línea, nos reunimos los días... Eh, sábados y domingos a las 6 de la tarde y vamos a empezar el sábado 25 de febrero de este mes. Van a ser en total 20 sesiones. Vamos a terminar el curso más o menos a principios de mayo. Y pues bueno, bienvenidas a todas las personas que quieran participar. Bueno, entonces, ¿cuándo cierra la convocatoria que ustedes están lanzando? Y a propósito, si nos das un comentario del 21 de febrero, Día de la Lengua Materna, ¿qué trascendencia tiene? Sí, el, la convocatoria que estamos lanzando para este grupo uh -huh. cierra el 25 de febrero precisamente, todavía tienen ah, todo, tiempo, todo ¿sí? el día hasta, hasta, pues, el, hasta el, la hora en que inicia la clase, la clase inicia el sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde, eh, y pueden inscribirse durante todo el todo el día, este, todo, sigue abierta la convocatoria hasta ese momento. Rayo, 21 y... de febrero, día de la lengua materna, ¿qué nos dices? Sí, es una fecha importante para nosotros. Este, eh, Como sabemos, no es una no es una fecha de las lenguas indígenas como tal, pero para nosotros los que somos nativos hablantes del zapoteco, pues es una fecha relevante para eh, promover nuestra lengua, para eh, fortalecerla, para hacer actividades de, de difusión, para eh, crear conciencia en la gente de que es importante hablar nuestra lengua y de que es importante preservarla. Excelente, pues te agradecemos, Rayo, que hayas estado con nosotros, Rayo Cruz, integrante del colectivo Beni Xceda, quien se dedica a la enseñanza del zapoteco. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues ojalá muchos más eh, oaxaqueños y no oaxaqueños se integren a estos talleres en línea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias.